Ustedes saben que vamos haciendo una recorrida eh, a través de los integrantes del nuevo comité directivo de Claxo, que nos permite ir situándolos en diferentes países de nuestra región. Y hoy le damos la bienvenida a Graciela Castro, eh, es doctora en psicología, profesora extraordinaria consulta de la Universidad Nacional de San Luis, en Argentina. Veíamos esa noticia eh, en la página web de Claxo y en las redes, y la verdad que nos poníamos eh, muy contentos. Y es flamante integrante del comité directivo de Claxo por la región Argentina, Chile, Paraguay y. Uruguay, directora de proyectos de investigación sobre juventudes este, desde el año 2000, editora responsable de Cairo, Revista de Temas Sociales e integrante de la Red de Investigadoras en Juventudes Argentinas. Ahora sí, Graciela, bienvenida entonces al Infoclaxo. ¿Cómo estás tú? Un placer enorme tenerte aquí. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Eh, la verdad que es un placer, el placer es nuestro de poder eh, hablar unos minutos eh, y que nos ayudes también a reflexionar sobre algunas cuestiones de lo que viene sucediendo en nuestra región, en el contexto mundial. Pero antes que eso, felicitarte y celebrar tu presencia en el comité directivo de, de Claxo eh, y pedirte una cierta evaluación con respecto a lo que fue la novena conferencia, las dos asambleas, la ordinaria y la extraordinaria, un momento realmente de, de encuentro, muy potente porque era mucho más cercano a este, si se quiere, fin de la pandemia, y lo pongo en signo de pregunta, no, no de mala gana, sino entendiendo que todo es muy complejo, pero digo, ¿cómo has vivido eh, Claxo 2022 ahí en México? Bueno, eh, yo tengo la, la suerte de, de no ser nueva en las asambleas. Eh, nuestro centro tiene casi 15 años, entonces desde el 2008 hasta la fecha he participado en todas las asambleas. Eh, y, y lo comentábamos con algunos amigos, compañeros allí en México, creo que el clima... Que, que se presentó eh, el clima afectivo que pudimos advertir en la Asamblea de México, fue de una tremenda amorosidad, diríamos, los abrazos con otro sentido, eh, la mayoría eh, hacía dos años que no nos veíamos nada más que con algunos a través de la pantalla, eh, pero esos reencuentros, eh, yo lo destaco, creo que el clima de la asamblea de CLACSO en México tuvo otro sentido. Y, y por eso señalo que eh, he tenido la posibilidad de participar en otras asambleas donde los climas han sido totalmente diferentes. Entonces fue muy interesante en esto. Y por otro lado, creo que quienes participamos en las actividades en las asambleas, quienes asistimos, a las distintas actividades que se proponen, uno sabe que nunca va a salir igual. Eh, las neuronas salen mucho más activas eh, y a su vez hay un impulso en proseguir investigando, estudiando, y en particular en este tiempo histórico, Gustavo, donde estamos atravesados por, por tantas dificultades, ¿no? Eh, uno de los temas a los cuales yo me dedico es la vida cotidiana. Y en ese sentido mi referente teórica ha sido y es Anne Heller. Anne Heller señalaba que la vida cotidiana está en el centro de la historia. Entonces, al modificarse la historia porque es algo dinámico, no es estático, está constantemente modificándose la vida cotidiana y podemos acordar que estamos viviendo un tiempo en el cual se ha producido esa desestructuración de la vida cotidiana. Eh, yo linkeo lo que eh, mencionaba Karina en su columna, y creo que un elemento central en este tiempo es la agudización de las desigualdades, que desde ya no es que la pandemia las ocasionó, la pandemia lo único que hizo fue visibilizar eso. Eh, en el último texto de Bifo Berardi, un libro precioso, recomendado, al menos de último porque es el último eh, que ingresó aquí en Argentina, está editado en este año, y él hace una referencia a la situación de la sociedad global. Y a mí me pareció sumamente importante, potente la frase de él donde señala la sociedad global ya venía atravesando un sinfín de dificultades. Y la frase esta estaba al borde del colapso. Había elementos que quizá por una soberbia humana, eh, por la prisa en la vida, no atendíamos. Pero las desigualdades estaban. Estaba el desequilibrio en el medio ambiente. Entonces, la pandemia lo único que hizo, me parece, fue hacer una eclosión de estas dificultades. Y aquí es donde nos hallamos, eh, en este tiempo tan complejo. Sí. Graciela, te, te escuchaba eh, y siempre hay una referencia eh, que, que a veces, en algunos casos, hemos eh, hablado aquí en el Infoclax o en algunas entrevistas, eh, seguramente recordarás en el inicio de la pandemia hubo una serie de documentos, inclusive de los sectores académicos, eh, planteando esta lógica de momento clave, esperanzador inclusive, para pensar en eh, lógicas disruptivas, eh, de que cambien los patrones habituales de desigualdades, de que sean más revolucionarias de lo que venían. Eh, ¿Hemos pasado o, es, o atravesamos una oportunidad perdida, Graciela, o, o todavía estamos a tiempo de de pensar en cambiar algo, porque la verdad que los indicadores en educación, en salud, parecen haber tenido un proceso de regresión brutal, 10, 11 años para atrás. Y yo soy tremendamente optimista, Gustavo. Eh, hace poco, en una fiesta familiar de unos amigos, decían, se comentaba estas situaciones que nos atraviesan a todos más allá del espacio en el cual nosotros estemos desarrollando nuestra actividad. Y, y la, el mensaje es, ya no hay nada que hacer. Entonces, yo digo, si no hay nada que hacer, cierro la puerta de mi departamento y como los personajes eh, de Cortázar, ¿no? tiro, de Casa Tomada, tiro la llave hacia atrás y me voy a andar el mundo. Eh, me parece que tenemos la responsabilidad como como ciudadanos, y yo siempre digo esto, quienes hemos tenido la posibilidad de, de formarnos, de estar desarrollando nuestras actividades en el mundo académico, tenemos mayor responsabilidad. Eh, indudablemente eh, estamos atravesando este tiempo de crisis. Eh, aquella frase que desde nuestras épocas de estudiantes universitarios leíamos de Gramsci, hay un mundo que está muriendo y hay otro que no acaba de nacer, porque hay esos fantasmas, esos monstruos que están rodeando. Indudablemente estamos atravesando ese tiempo de crisis. Sin lugar a dudas, eh, el neoliberalismo es la, el, uno de los causantes de todo esto. Lo que vos decías en el tema de las lecturas, creo que eh, al igual que otros, cuando... <ríe> tuvimos que estar en el confinamiento, eh, pocos textos nos eran útiles para tratar de entender algo, desde aquellos de Agamben que decía, bueno, la, este, el estado de excepción es una manera de que los estados controlen, eh, volvimos a releer Foucault, la biopolítica, etcétera, etcétera, porque necesitábamos respuestas. Ilusamente algunos decían, vamos a ser mejores. Y es difícil tratar de apelar al voluntarismo cuando hay un sistema que está conduciendo a esto. Mientras existan las desigualdades, esto va a existir. Eh, un texto que eh, yo también que como mucho soy una seguidora lectora de los informes de Oxfam eh, y de Cepal. Bueno, Oxfam en uno de sus últimos informes incorporaba una palabra que así como tantas que incorporamos en la pandemia, mencionar el tema de los mil millonarios. Estamos viviendo en un mundo donde un porcentaje muy pequeño queda con las riquezas de todo el mundo, los sectores financieros, los sectores tecnológicos, mientras una gran parte de la población, la mayor parte de la población, se enfrenta a desigualdades, a desequilibrios ambientales, entonces, en ese mundo estamos atravesando. Yo apuesto, sigo creciendo y en esto eh, sigo siendo optimista de que podemos tener una alternativa porque si no, no tendría ningún sentido la vida. Y en ese sentido es que yo apuesto siempre al papel del conocimiento, al papel de la educación y a los jóvenes. Eh, Graciela, gracias, porque nos ayuda a tener una mirada más optimista, digo, en tiempos eh, también turbulentos en, en lo político, eh, dijimos al inicio del programa, la verdad que venimos hablando hace, hace tiempo, digo, de las preocupaciones con respecto al, a los efectos eh, antidemocráticos de las ultraderechas eh, en, en la región, digo, vimos el proceso de Brasil, eh, el proceso en Chile también en el momento de las elecciones y con el gobierno anterior, bueno, el golpe de Estado en Bolivia, las lógicas de persecución del lofer en la República Argentina, en Ecuador. Podríamos hacer un mapa realmente muy complejo en ese sentido y la verdad que la preocupación evidentemente se acrecentó y mucho cuando hace unas pocas semanas veíamos como un sector que lo que en principio se trataba de enmarcar en, unos, en gente digo, eh, solitaria que intentaba atentar contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, después se transformaba eh, en una situación, en un engranaje muy complejo de los sectores más violentos en la República Argentina. tuvimos en esa plaza Graciela, la Plaza de Mayo, mostrábamos hace un ratito esos testimonios, hablamos con mucha gente, pero digo, mi pregunta, y la intento de tus reflexiones, los discursos de odio claramente están atentando contra las democracias. Eh, y vemos ahí como un engranaje entre sectores muy invadidos por la fake news, las lógicas de la, del lawfare de la justicia, pero también el reaparecer sectores violentos de ultraderecha que parecían que no estaban circulando. ¿Qué está pasando y cuál es tu análisis de lo sucedido en la Argentina? Y indudablemente que tampoco en Argentina somos eh, el ejemplo, somos los únicos en los que estamos atravesando estos momentos de violencia. Eh, cuando, cuando vi este, lo que sucedía, y estaba justo mirando televisión en ese momento, y realmente me quedé perpleja, porque uno no puede comprender que esto sea verdad, pero ya venían anunciándose estas cuestiones. Pensemos desde hace varios años donde se hablaba del curro de los derechos humanos. El tema de la memoria a mí es un, es un aspecto, eh, es un tema que me preocupa desde lo personal y desde lo académico, Quizá porque eh, formé parte de aquella generación que sobrevivió a la dictadura. Entonces, es como que tenemos nuestra piel este, muy activa frente a ese tipo de cuestiones. De hecho, eh, uno de los primeros comunicados del, del primer de este comité directivo fue por ese tema de la violencia que veníamos sintiendo. No es algo aleatorio, es algo que se va construyendo lamentablemente. De hecho, tienen importancia... Eh, la participación de los medios de comunicación, la influencia de las redes, pero ¿qué es lo que pasa? A mí me, me, me da la impresión de que hemos perdido de vista el sentido del nosotros, la otredad, hay una exacerbación del, del yo, tratar de salvarse uno mismo, de apelar a la individualidad, a la meritocracia, desde los discursos inclusive de algunos gobiernos, han existido en nuestros países no entonces esa situación hace que se pierda de vista aquellos eh, aquellos aspectos que algunos gobiernos que por suerte están volviendo el gobierno progresista volviendo a ocupar espacios en, en la patria grande resulta muy complejo no porque el discurso ya tiene que cambiar las actitudes tienen que cambiar no podemos esperar aquella ola progresista donde estaba Evo, Chávez, Lula, Néstor Kirchner, el mundo ha sido distinto. Entonces, eh, a mí me, me está pareciendo que es esto, donde se está perdiendo de vista esa noción del nosotros. Y esto lo, lo hablaba de, este, lo, también volviendo a mis lecturas, ¿no? Eh, el último, uno o uno de los últimos textos de aquel filósofo coreano que tanto... Este, les gusta, ¿no? Eh, lo de la infocracia, ¿qué es lo que pasa? Él señala, no hay una narrativa en la información, sino que todo es, es inmediato, es urgente, el peso de las imágenes, eh, vemos en los programas de televisión, ¿no? Cómo se superponen las voces, no hay un debate, es atacar al otro, es destruir, entonces no existen narrativas. Y ni hablemos del papel de las redes, pero tanto los medios hegemónicos como las redes son herramientas. El tema es quién está detrás. A veces uno dice, bueno, la culpa es de, de internet y son de las redes. No, son herramientas. Tenemos que fijarnos qué hay detrás de eso. Entonces vuelvo a esto, eh, Gustavo, el papel importante que tenemos desde los espacios académicos. Eh, escuchar a los jóvenes, eh, eh, nos sucedió a nosotros cuando regresamos este año a la presencialidad, eh, el reencuentro con los jóvenes, sentirse que están escuchados. Y vos mencionabas lo de la plaza, acá donde yo vivo, que es una ciudad pequeña, nos asombrábamos quienes tenemos largas horas de plaza, de caminar las calles citadinas, porque había muchos jóvenes, había juventudes, así en ese acto en el cual se repudiaba la violencia, inclusive personas que decían yo no estoy a favor, no soy kirchnerista, pero estoy defendiendo la democracia y esto es lo que pone en riesgo las democracias, están débiles. Pensemos la amenaza que constantemente sigue haciendo Bolsonaro eh, si no gana las elecciones, Recordemos cómo terminaron las campañas Petro y Francia Márquez totalmente protegidos frente a la violencia. No hace muchas semanas y el hermano del presidente de Chile fue atacado. Entonces, estas cuestiones que se van generalizando porque es necesario que podamos desvirtuar esos discursos que son el emergente de un sistema eh, político político que está destruyendo el equilibrio y está aumentando las brechas de la desigualdad. Sin lugar a dudas, mientras existe esa desigualdad, van a seguir existiendo estos caldos de cultivo para que emerjan eh, los discursos así tan violentos. Y en ese sentido es que yo digo, eh, tenemos que seguir apostando. Claxo es un espacio en el cual podemos escuchar las voces. Y esto es lo que nos brindan las asambleas, por eso te decía al comienzo, quien participa en una asamblea, en una conferencia de claxo, eh, sale distinto, porque es escucharnos, conocernos, y quizá esa es una de las cosas que se está rompiendo a otro, la posibilidad de reconocer al otro, que el otro no es un enemigo, que el otro puede ser un adversario, ya lo decía Chantal Mufa hace tiempo, ¿no? esa necesidad de reestructurar las relaciones y muchas cosas más. Graciela, en este, en este camino de, de cosas que venís comentando, eh, digo, si empezásemos a desglosar las técnicas, por un lado tenemos lógicas eh, mediáticas de, que realmente... Son muy constructoras de ejes de violencia, ¿no? De, digo, vemos con falsedades, con fake news, eh, las redes sociales, eh, pero también las técnicas del loafer. Eh, sí, sí. Digo, hay, hay como un armado que, digo, cuando haces la lectura y ves eh, Argentina, ves Brasil, ves eh, Ecuador, digo. Imagino que encontrás similitudes muy grandes, ¿no?, entre lo que sucede en un lugar y en otro, digo, casi como de manual, podríamos decir. Sí, eh, pensemos desde, recordemos, digo, mejor, este, desde Ecuador, eh, luego el, todo el proceso de Lula, eh, en el cual el fiscal decía, no tengo las pruebas, pero tengo eh, la sensación, tengo mi convicción, y estamos escuchando acá no interesan las pruebas, sino que interesan lo que se está diciendo determinadas personas. O sea, ¿quién es el que lo dice? Y esto es lo que va construyendo esas noticias, va construyendo esas realidades y no nos damos tiempo de poder advertir si pasa otro. Yo vivo en una provincia pequeña, en el interior, y creo que el hecho de vivir... Eh, no vivir en Buenos Aires, digamos lo mejor, eh, nos permite cierta posibilidad de visualizar el territorio de una manera diferente. Entonces, es posible que lo que ustedes están viviendo en Buenos Aires sea distinto a lo que vivimos nosotros, y no porque no nos interese, sino porque todavía existe ese respeto, ese reconocimiento a la otredad, al tratar de hacer trabajos colectivos. No está tan exacerbado ese individualismo y tampoco la fantasía de decir, yo conozco todo. Hay gente en mi edificio que yo no la conozco y no tengo por qué conocerla. De pronto nos cruzamos en un pasillo, hola, qué tal, bueno, y nada más. Nadie dice la intimidad, pero sí apelar a los proyectos colectivos. Y en el caso de mi universidad yo siempre he apelado a los, a los proyectos colectivos, eh, no este, el predominio de una persona. Vos mencionabas esta cuestión de que hace poco tiempo me designaron eh, consulta en mi universidad. Para mí fue, es un orgullo, es una emoción, pero yo nunca lo busqué. Y, y esto, ¿por qué no buscarlo? Porque uno trata de hacer todas las cosas con un sentido colectivo. Esto es lo que nos puede permitir crecer. Y de allí la importancia de que Latinoamérica y el Caribe volvamos a tratar de construir eh, un, un país grande, la patria grande. Ojalá que la CELAC nuevamente pueda poder, pueda volver a ponerse en funcionamiento, la UNASUR recuperar aquello que fue en, los primera, en la primera década de este siglo. Creo que hay posibilidades. Eh, la cuestión es que los gobiernos tienen que trabajar. Por supuesto, insisto, es una situación, es un tiempo complejo, tenemos una guerra así que repercute en el costo del, de las energías, eh, entonces la necesidad de trabajar también, me parece, los países de Latinoamérica y el Caribe de una forma mucho más unida, y construyendo ese bloque posiblemente sea un poco menos complejo de enfrentar los poderes financieros. Y una deuda externa que, bueno, es una espada de Damocles que hay que eh, continuar viviendo, pero eh, asumamos ese desafío, es difícil, sin lugar a dudas, pero demos ¿no? una posibilidad. Hoy, por ejemplo, y con esto termino, viste que todo el mundo hoy saluda feliz día de la primavera y demás. Y yo dije, bueno, así como la naturaleza nos da la posibilidad, en mi provincia se producen incendios porque tenemos tremendas sequías y luego uno ve que las plantas renacen. digo, ojalá los humanos también nos demos esta posibilidad de renacer. Creo que quedó un poco en nosotros. Graciela, me, me, me interesa mucho y, y avanzar sobre una cuestión, tú hablaste de la vida cotidiana, eh, y pensaba qué complejo a veces construir estas lógicas colectivas en un mundo que parece encerrarse o construirse en las identidades del individualismo, del, del valerse por sí mismo, de mi esfuerzo personal es el que supuestamente me llevó a, a los lugares de éxito y en el caso de que no seas exitoso, ¿qué no habrás hecho para poder mm -hmm. llegar a... Lugar. Hay tantos discursos que construyen culturalmente esas lógicas individualistas, digo, ¿el neoliberalismo se nos metió por todos lados? Totalmente, totalmente. Eh, en los jóvenes eh, se, se inserta esto, ¿no? La necesidad del triunfo, eh, y va a depender de tu propio esfuerzo. Y digo, eh, ¿cuál va a ser el esfuerzo si una persona eh, si un niño no tiene para comer, eh, a mí me angustia mucho la situación de los niños, porque digo, ¿qué derecho tenemos los adultos eh, de no tratar de proteger un poco esa niñez? Eh, y allí vuelvo a lo mismo, quienes hemos tenido la posibilidad de formarnos, de tener casa, de poder vivir sin dificultades, haber pasado una pandemia sin dificultades. Yo me siento una privilegiada por eso. Entonces, es mayor la responsabilidad. Y aquí yo coloco el papel de los jóvenes, de que los jóvenes siempre se les señala en la pandemia eran los jóvenes los que hacían las fiestas clandestinas. Ahora son los jóvenes los que se enganchan con los, con los discursos de la derecha. Pero, bueno, quizá porque una se dedica a, a investigar sobre las culturas juveniles, nosotros advertimos, vemos jóvenes que durante la pandemia estuvieron trabajando en los comedores y a mí me enorgullece mucho que varios de esos jóvenes integren nuestro proyecto de investigación. Y, y es reforzar eso. Eh, creo que eh, todos aquellos que critican desde una mesa de su oficina o desde la pantalla qué es lo que están haciendo, sería interesante que se acerquen a los comedores donde están estos jóvenes, a los merenderos, vean cómo trabajan. Nosotros, eh, quizá por, por militancias sociales, digo, hay integrantes de nuestro proyecto que lo hacemos, participamos en esas actividades, y el, el, el llegar cuando estamos en un merendero, eh, poder ver los niños así que jueves sí, decir, pero si yo lo que aporto es tan pequeño, y allí están jóvenes, sí, esto es interesante, que tratemos de percibir eh, el mundo mucho más allá de una pantalla, abrir la puerta y caminar 20, 50 cuadras y llegar a esos espacios de sectores vulnerables, pero no para lavar las conciencias, sino para entender la realidad y lo difícil que resulta para, para esos niños, para las madres, para los padres, poder tratar de darles un bienestar a esos niños. Creo que esto es un desafío que, que tenemos nuevamente que asumir los adultos y apoyar a los jóvenes porque no todos los jóvenes son eh, los que hacen estas dificultades, no todos los jóvenes son los que están enganchados en estos discursos de violencia. Es importante me parece seguir trabajando sobre eso. Qué interesante Graciela poder revitalizar esa mirada no Digo, cuando pienso eh, durante los fines de semana esos que, algunos programas que solo intentan mostrar a las a las juventudes en el entorno de el alcohol, la droga, la violencia, casi como si ese fuese el único patrón que puede distinguir a un sector etario. ¿no? Qué, qué brutal y qué, qué impresionante, ¿no? Qué brutal que es, algunos comentarios de los medios de comunicación, que eh, la mirada que nos trae Graciela eh, plantea algo alternativo. Pero miren que hay otros eh, que están haciendo otras cosas, que construyen desde otros lugares, que tienen identidades diferentes. Y además, no solamente a través de estas acciones, sino también de las nuevas performas de los chicos. Por ejemplo, ¿qué nos están transmitiendo con la cultura del rap? Eh, nosotros a través de nuestro proyecto de investigación hemos est estamos en contacto con estos grupos de jóvenes que eh, se dedican, están insertos dentro de la cultura del hip hop, eh, que no es solamente lo del hip hop, ya fui aprendiendo esto, ¿no? sino dentro de esa cultura. El papel de, de la policía, no hace mucho tiempo acá en la provincia, la policía tuvo actitudes de violencia con estos jóvenes. Y es interesante cómo los chicos salieron a responder, cómo desde nuestra universidad también se salió a responder a estos discursos de violencia. Entonces, atender estas nuevas expresiones de los jóvenes, el hip hop, el trap, el rap, están transmitiendo muchas cosas, y estos jóvenes también tienen talleres en los cuales este, invitan, convocan a otros jóvenes para enseñarles eh, ya sea el baile, la música, lo que implica elaborar eh, el, los textos del hip hop. Y esto es importante y a veces no se conoce. Entonces a uno le da un poco de eh, cierta tristeza decir... ¿Por qué atacar y señalar que los jóvenes es lo negativo? Están construyendo y en un mundo que es, es muy difícil para ellos. Karina en su, en su columna hablaba acerca de la situación de empleo. Eh, los jóvenes son una de las poblaciones que fue sumamente afectada en la pandemia por eso. Eh, pensemos en los chicos cuando nos traen los delivery que les deben pagar dos pesos, Gustavo. Entonces, esta situación de vulnerabilidad, también es necesario pensar políticas destinadas a las juventudes. En lugar de destruirlos, eh, tratar de rescatar eso. Hace poco designaron a la nueva secretaria de Juventud, y ¿qué es lo que hicieron algunos periodistas? Destruir, tratar de destruirla. Yo, porque soy amiga de su mamá, me dio una, un tremendo dolor, y lo, lo único que acepté hacer, fue enviarle un mensaje y decirle, mira, yo no la conozco personalmente a ella, pero me duele porque te conozco a vos, y además porque se, se tiende primero a destruir por, por pequeños actos, que quien no lo ha hecho ¿no? en, en, en su vida, en lugar de detenerse en decir cuáles son tus ideas, qué es lo que podés aportar. Eh, me parece que este es el desafío que tenemos como sociedad en este tiempo. Graciela, muchos desafíos por delante, pero me, me gustó esa mirada enmarcada eh, también en lógicas de optimismo que son muy importantes para la construcción, pero me quedo con esas palabras, trabajar en lo colectivo, correrse de las lógicas individualistas, más lógicas neoliberales, pensar en... En nuestra patria grande, digo, bueno, cuántos desafíos por delante. Y te tengo que decir, Graciela, aparte de volver a felicitarte por ser comité directivo de Claxo, que como venimos diciendo, el otro es integrante del comité directivo. Lo que no te dijeron en México es que también sos corresponsal exclusiva del Infoclaxo, y eso también <risa> es parte del convenio, eso parte del acuerdo. <risa> Así que. Bueno, en lo que pueda colaborar, ya saben que cuentan conmigo. <risa> Graciela, un placer enorme y gracias por, por esta charla. Obviamente te volveremos a, a molestar eh, en otra instancia para seguir hablando, debatiendo y que nos ayudes a, a reflexionar en estas cuestiones que tienen ta, ta, tanta actualidad, pero que necesitan darle una vuelta de tuerco varias para pensarlas. Gracias por el encuentro. Gracias a vos, Gustavo. Un gran abrazo y ojalá nos veamos pronto.